Si de pronto no se me ocurre ninguna. En el mundo del desarrollo sí, he hecho mucho desarrollo y la he cagado con webs de miles de visitas y de pronto se la ha ido abajo, muchas cosas, pero en el mundo del SEO no suelo cagarla, lo digo de verdad, porque suelo ir, soy muy prudente con mis clientes. Ahora tengo proyectos propios que las he cagado queriendo para probar cosas. Link Affinity. Es la mejor herramienta para gestión, de, de, no de lead building, sino de, de presencia en otros medios, en general. Vosotros, sin duda a duda. la gente viene con ganas de divertirse, viene con ganas de vivir esto. Y es lo que hace que esto sea grande. Nosotros hacemos el, la plataforma, por decirlo de alguna manera. La gente es la que lo disfruta, pero es la que hace que lo disfrutemos nosotros, sin duda.